Buena cabros, sí. estamos de nuevo aquí jugando este hermoso <risa> juego llamado 100% Orange Juice Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante Que es el juego online de mitos y leyendas Que se viene, se viene Ya que hace algunas semanas El tío mitos dijo que en los packs de la evolución legendaria que viene ahora Que son la de delenica Pasará la de la Terra Y Ragnarok y Ragnar. Y pasará. Vendrá en código Dijiste pasará. Dijiste algo. Dijiste sí. algo. Ah, eso dijiste. ¡Ah! El colchito tu madre, pues me... ya Ya. Va a venir ¿Ya? un código de acceso anticipado para el juego de mitos y leyendas online. En Steam. En Steam, exactamente. Y va a estar disponible en Steam. Y en Android y en iOS. Así que. Pero primero en Steam. Pero primero en Steam, que es la. La cosa anticipada en Steam, en Steam, exactamente. Así que vamos a hablar un poquito de esto. ¿Estoy creyendo en Steam? Si, dijiste que en Steam, Héctor. Si, dijiste que era en Por la mierda, Héctor. Ya, entonces, Miguel Online, mostrón logo. ¿Qué, qué el logo. ¿Qué te pareció el logo? Que igual al que te cartas, Pogón. Que bueno. igual de cartas, sí, pero el dragón está como medio 3D, así como medio. medio 3D. ¿Qué 3D? Más feo, te voy a decir. No, no, no, no, no, entonces, ¿qué te, ¿te gusta la idea de juego online o no te gusta la idea de juego online? Mira, a mí siempre me gustan los juegos. No me gusta hacer videos con hueones pisados, pero esa es otra historia, ¿ya? Entonces, <risa> me van a sacar la chucha. Vamos a ver, cuando te veas, no vi una historia. Ya. No, por <risa> favor, dime. Que traes conmigo. Que traes conmigo. Entonces, ¿te gusta la idea o no te gusta la idea? No ¿Te gustan gusta los juegos? Está bien. ¿Te gusta? Está bien. <risa> bien? bien. Uno va a poder ir al colegio, a la universidad, al trabajo y jugar cartas mitos desde el teléfono. Impresionante. Una maravilla moderna. Bro. Una maravilla moderna. <risa> Una maravilla moderna. Pero la siguiente pregunta es. Sí, dale, sí, sí, sí. Es que eso sí, si sí es multiplayer en una de esas, sacan con una wea para un jugador. No, no creo que sea de un jugador. <risa> <risa> <risa> bueno, ese, ese, ese, ese es un tema que quería hablar después, porque... Vamos, vamos, vamos, vamos pues, no, para la idea a ti te gustó, a mí también me gusta la idea de tener un juego online. Porque, puta, con el Héctor y con el Martín, sí, siempre nos juntamos una vez por semana. Siempre. O como dos veces se por semana, Cuando se puede exactamente jugar cartita Pero ahora vamos a jugar cartas los días que nos, nos podemos juntarnos pues. Bueno, vamos a jugar cartas online Así que es una, una parte buena Y también lo que es en porque va a estar, no sé, pues, Las vacaciones... Hay que te voy a jugar con los conmigo, también. ¿Qué mala si te... te puro buena También, también <risa> Pero por ejemplo, me voy de vacaciones y quiero jugar con estos jóvenes en mi tu Online, listo ¿Cierto? easy peasy Y la otra cosa, ¿cómo se consigan las cartas Ya, pero eso vamos, vamos a buscar, por parte, vamos por parte Ahí vamos, entonces ya decimos Spin the wheel esa buena ¿eh? Spin the wheel, yeah Yeah ¿Qué tengo que hacer? Spin the wheel Hyper, Hyper Deeper. Hyper Hyper, ¿Qué hago con esto? No sé Choose a card to discard Entonces, pasando al <ríe> en siguiente tema Encontramos que juego <ríe> bueno pero quiero discutir exactamente lo que, lo que estamos adelantando un poquito Que es la parte de las... Mecánicas Primero que todo Primero que todo, Héctor y no ¿Tú qué crees? Dime ¿Van a incluir todas las ediciones? O van a dejar... Yo creo que no Ediciones afuera Sí, yo creo que van a meter... No sé si las más nuevas o tal vez las más viejas Pero como es la beta Yo creo que meten... Te la meten todas, no, eh, te la meten por partes. <risa> <risa> eh. <risa> porque estaba pensando hoy día en la micro, estaba diciendo que igual va a ser complicado la parte de las ediciones, porque de repente puede haber interacciones que estén media raras entre cartas de diferente edición. Y no sé si se si van a complicar de ver todas las, todas las interacciones para ver cómo, cómo funciona, o solamente sea, se van a, a, re, a restringir a, no sé, pues las ediciones que son más manejables, que son las últimas tres, por decirte algo que metan Hijos del Sol, Legado gótico ¿Sí? y Kemet tal, tal vez sea un juego totalmente distinto También, también, aunque creo que no, creo que no creo que, no. Yo creo que sea como, ¿No como, como como bien dijiste hace tiempo, que sí si, a si ser el juego de Magic Sí, bueno Porque a diferencia... del el de Magic... ¿Ah? Sí, sí, sí, dale, dale el de Magic también es un. tan, tan early access parece. No sé si sí es una beta. Es como Pero Todavía no está como. Una beta no paga tanto... No, no sé si sí es paga Pero. beta. Así que habrá que esperar a... igual. Pues. No sé, ¿cómo se es ¿No se vende la piel del oso antes de matarlo? Una cosa así. Una cosa así. Porque también. Sí. Uh, también otra cosa importante es la, la cuestión de los mazos, porque por ejemplo, según lo que salía en, la, en el comunicado de, que decía que iban a incluir el código, que te iban a dar el código, eso era tres sobres y un icono exclusivo. Pero, uh -huh. ¿cómo va a funcionar la cosa de los mazos? Porque si uno sabe, los mazos son 50 cartas, tres sobres trae 11 cartas, trae 3 oro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te dan de ese mazo en el juego, el mazo Totem? O el Eterno O el Eterno o el dragón, tiempo. pero vamos a estar todos jugando con el idiomaso, ¿verdad? <risa> todos jugando con el idiomaso Entonces lo sé cómo, cómo van a seguir también Y también cómo va a ser el, el, el tema de los sobres Porque también puede ser ya pueden ser tres sobres de Kemet O pueden ser tres sobres de Home online oh. Que en sentido que <risa> pueda incluir cartas de varias ediciones, no solamente una también la sí. otra cosa es ¿cómo, cómo lo van a hacer de ahora para adelante para conseguir sobre en el juego yo creo que es que, es que, por, eso, es que por eso dependiendo porque si tú decís como lo hace Pokémon que Pokémon te mantiene trae el código exactamente el código pero el código del sobre que es para tener el mismo sobre en la versión online ¿no? Sí, pero Muy no creo que hagan eso por eso, porque sería complicado porque se significa que recién la edición de, de, de la edición de diciembre sería la primera edición que tuviera códigos código. y serían códigos solamente para el juego de la edición de diciembre no no, no sería el otro activo entonces sí. me, me parece que la idea de que el sobre de, de Cartalito online no sea como de una edición sino que sea como de últimas tres ediciones igual suena no, coherente igual suena 40. o sea más fácil que sacan tres sobres de Kremet a menos que decidan no incluir ninguna de Ay, las put... anteriores que meto O que sea un juego totalmente distinto O que sea un juego totalmente distintos. Así que ahí está como la complicación Y también estaba pensando ya un poquito más futuro cuando lo lancen Que quizás nos, la, nos den las posibilidades de como nosotros mandar un mazo Así como inscribir un mazo y que ese mazo se transporte al, al juego online Muy mm, complicado porque igual yo creo que pues, la idea del juego online es, es que juegue más gente pues, bueno. sí, pues sí pues pero por eso solamente en físico tú también sí sigamos al siguiente punto de la minuta entonces ahí estamos como la discusión bueno después los gráficos que lo incluí un poco en este en este punto de discusión porque igual es importante un poco ver ¿Cómo se va a ver el juego? ¿cómo? Yo quiero saber si me, va a, si me va a correr en mi tostadora con pantalla Exacto, yo creo como, yo creo como va a correr en teléfono Obviamente en el computador no va o a ser tan cuático. Ah, Pero, ¿qué esperamos? Pues que esperamos que se vean como los cartoncitos? <risa> que los personajes no, salgan... No, las imágenes El estilo Yu-Gi-Oh! Así como... Una <risa> serie que ¡pah! aparezca <risa> el mono así, jugar la carta Mira... Yo, yo me he puesto a ver algunos streamers jugando Magic ¿sí? Como para tener alguna idea de lo que podía pasar Y... Son como los cartones normales ¿Ya? sí, sí. Eh, Pero las cartas legendarias No cacho mucho, Magic, tampoco Yo leía las cartas legendarias eh, Son como más... Tenían como el... una animación especial Si, sí, tenían una animación especial cuando entraban ¿Cachai? Allá, al, al estilo medio... Mm. Medio... Hearthstone Sí, ¿cachai? Pero, por ejemplo, Pokémon, ninguna carta tiene animación hasta donde yo entiendo. No. Ningún Pokémon entra con animación especial, ¿cachai? No, solamente los cartones. son <tose> los cartones versión. Sí. Igual sería interesante <tose> ver, ver ese. Ese. Esa atención al detalle, por decirlo así. Ya, ahí, si se van mal detalle, de como poner la figurita en el campo y después le equipáis el rifle de precisión al Quasimodo no, no, y listo. de que el... Ay, me... <risa> best sniper, <risa> las best sniper las. Así que eso. Yo espero por lo menos que las cartas ultra reales o las cartas mega reales sean las que se vean más más bien y las cartas normales. Ahí no. Hermano. No espero mucho de ellos. Hermano, ¿por qué me avisas que voy perdiendo? Porque siempre hay perdiendo. ¿Cuándo he ganado? Nunca he ganado, este? Sí, claro, 1v1 uno uno en el Duke a ver quién dice... Ya lo ya intentamos, ya lo intentamos, no pudiste, Héctor, no pudiste. No, oh, te partí el... Ya, no nos debimos del tema. <ríe> ya, entonces, juego online, ya hemos discutido un poco lo que, lo que puede significar. Y aquí teníamos tenido estar en Vitalita, ahora hablar sobre posibles problemas o bugs que pueda tener el, el juego online. Como todo juego, <risa> va a tener bookpo, pues, weón. Es, es obvio esa weón. Si lo, los tipos de, de no son dioses, a menos que. A menos que. A, ver. a menos que. Morir. <risa> lo que, lo no, que, pero. Lo que, lo, lo que pensaba la si quedan... es, es cosas como con interacciones. ¿Mm? Por ejemplo, la carta que decía en el otro día que era Socavar. De... ¿Qué pasa cuando. Porque Socavar es una carta que dice que. Tú pones una carta hasta que muestre un oro. Sí. Pero según la declaración que ha tenido esa carta, es de que si no muestran ningún oro, tiene que, ¿Mm? re tiene que revolver el mazo, las todas las cartas vuelven al, al mazo y tienes que seguir descargando el segundo oro. Po. Ahí cuando tú pones tu ejemplo que pasa donde queda un oro en el mazo. El juego se pega, se crashea y no, no pasa nada. <risa> y se queda en un buque infinito. En un buque infinito de revolverte el mazo. que también son son casos y casos, que hay como si llevan el juego así tal como se juega ahora se van a encontrar algunos bugs algunas interacciones que tampoco se tenían contempladas en el juego en el juego físico y para bien se va a desarrollar más y para mal vamos a pasar un un poco de rabia un en algún poco, momento. Un poco de rabia que iba que a morir todos en algún momento del juego. A eh, eso también iba ahora con, con el siguiente punto, que las ventajas, las desventajas del juego online. ¿Qué ventajas podría tener? ¿Qué desventajas podría tener? Mano, que podía ir, ir al baño a cagar y jugar mitos y leyendas pues, bueno. También, es una ventaja, pero <risa> estaba pensando un poquito más técnica las, las ventajas, no tan mundanas. No <risa> <Dale. risa> Exactamente. <risa> Yo creo que una de, las, una, de las, una de las ventajas puede ser el, el hecho de que no, no va a dejar nada de, nada de interpretación. Pues, Tengo que jugar por esa si razón De que por ejemplo cuando estamos jugando el otro día, tu Roxelana, no sabíamos qué tipo de habilidades paraba, qué tipo de habilidades no parada y qué pasaba con un, con cosas. Ah, pero igual lo. igual buscamos la. El sí, internet, Sí pero igual nos costó como. En ese momento. Sí, igual lo... como para para los torneos por ejemplo, los torneos físicos, si a alguien le queda una duda y en verdad nadie sabe, igual con un medio paja sí, ir bueno. al FAQ o buscar la pregunta en, no, el, en el grupo de, ahí, Facebook. Ahí, ahí supone que ahí están los jueces que los que están, porque ahora supone que están, están buscando como, están como entrenando jueces en sentido para, para, ah, para el C pero eso va a ser va a más caro claro, si pues, una cosa va a decir que no, que no, que sí. otra cosa va a tener que estar menos atento a, a, a estas cosas por ejemplo siempre lo que nos pasa múltiples veces en nuestras partidas como yo jugaba el Virgilio y de repente ah, sí, pues, ¿no? mi mente me olvidó que no, no, no puedo jugar más de un aliado y de repente otro ¿Sí? se olvidó como no puedo jugar más de un aliado incluso con tu roxidad hay veces si activas debilidades pero por ejemplo en, en, en Magic Uh -huh. Volviendo a Magic Lamentamos esto, pero el, La copia más cercana que, que se podría decir de juego físico a, a computador A este nivel Porque bueno, Pokémon igual Sin ofender a nadie Básico Sí, pero Como decía, tú podés Tapear la, Las tierras Y yeah. no jugar nada Y las tierras te quedan tapeadas ¿Cachai? Ah, claro, claro, claro. Te no. perdiste? Claro, claro, claro. claro. En el sentido, en <coughs> el sentido, no, no, no, no, no. en el sentido, no. Claro, pero en el sentido es igual, complicado. Porque, igual claro, hay ocasiones donde estáis jugando, como que te mandáis la cagada, mira ahí a tu ponente, y, y el tipo dice, Ya, bueno. <risa> se entiende que eres juegan. Sí, pues se entiende que se puede equivocar uno. O como, no, o sea, es que no puedo hacer la jugada, pero aquí. ¿Qué va a pasar? Porque por ejemplo, si yo, O sea, no te hacer algunas cosas ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a ser complicado el tema de los recursos Yo creo que ese, yo, yo creo que ese va a ser el... el, el, el, el uno de los problemas principales, de principales del juego Va a ser el tema de los recursos De que no es como el Hearthstone Que el recurso está aumentando cada turno No es como... Eh, Pokémon Que si te sale el recurso lo, No tiene que ocuparlo Si te sale... El, lo anexáis lo, lo al Pokémon Y lo, le, le va a ir permitiendo ocupar habilidades Pero no así como pagar el recurso como en Magic y con Mito de Leyenda va a ser como lo más complicado que van a tener que, que resolver ¿Qué pasa si Pero se puede hermano se puede vamos a tener un juego de calidad Exacto, eso, bueno. eso es lo que espero que qué pasa con cuánto por de tiene 16 euros jugar los 16 euros cómo se van a distribuir en, en, en el campo eso va a ser como principal van a estar todos por eso tanque... yo te digo que... van a estar todos por eso yo creo que va a ser como el de Magic <ríe> Yo, yo, yo, sí. ¡Ah! ¡Ah! Pero mite leyenda, poco. Pues. Mite leyenda. También, también. Pienso que es igual que tú. Y por último, por último, para ir cerrando ya el tema ¿Pero? de. Bueno, pero hay algunos temas igual técnicos que se tienen que ver. Por ejemplo, cuánto tiempo le dais a cada jugador por turno, cuánto tiempo le dais a cada jugador por para que anule una carta, por ejemplo. ¿no hay? Ah, claro, eh, claro, claro. ¿Qué se, se va a hacer cuando se desconecte alguien? Que... Es, creo, eso último va a ser como es? el más... Eh, el, el aspecto técnico, yo creo que si se desconecta... ¿Sí? Eh, cagó no ah, a... <risa> <risa> que he el agua al computador Eso es lo que pasa en el... En el... En el... En el Hearthstone ¿Pero te da un tiempo para volver igual, pues. Sí, pero a, a, en el sentido, sí, pues. te da el tiempo para volver, pero si no, no pasa nada... Sí, pues perdiste, te la toma como perdida. Te toma como no. Ah, y lo otro que también sí, es interesante conversar, si va a tener un sistema de juego competitivo. ¿Torneo? No, competitivo. ¿Torneo? ¿Torneo, ¿Qué así, no? más? ¿Torneo, pues? Es que más que torneo, liga. Liga, que sea como... De, de, de tal momento de tal momento, uff, oh, yes! Se 522 estrellas, weón! Voy a remontar. Ah, no, ese bueno le va ganando, weón. Ya, Eso es como de que sido sí, un, com como... un sistema competitivo, de que sea como liga, y si van a, a incluir premios, no sé, weón. Por ejemplo. Todos los días que se hacen en físico son para clasificar al, al torneo y al torneo te puedes ganar al nacional, no nacional te puedes ganar el premio harto. Igual siempre están eh, sobre a pozo, ganando las la ligas, cartas promocionales. No sé si te, van a enfrentar el mismo sistema, cómo van a ser los premios, si va a haber también quizás en algún momento alguna posibilidad de un premio físico. O sea que es, aquí, que es aquí no sé vos es que... Sí, bueno, seamos claros, el, el, el juego de físico de Mito y Leyenda es, se centra casi pura en Chile. Sí. ¿Cierto? Y Chile es largo, pues bueno, entonces si quería hacer un, un campeonato físico, la gente tiene que viajar caleta. Está caca. Sí, sí, sí, sí. sí, si el, lo wea en Santiago y la gente de Chiloé, tiene que pegarse un pique asqueroso. Y no es como otros países que igual son más, menos largos, porque Chile es largo, tiene una, una weá que. Que es largo, nos decimos qué, que es largo, porque la weá es larga. Que es largo como algo que tengo yo, pero que no quería decir. <risa> Ay, rol que coquete. Es largo. Entonces, igual el juego online facilitaría. Eso bueno, es. Bueno, bueno, de... bueno, no sé, porque también <risa> estamos hablando de, de, de ejemplos de otros juegos, no sé, vos, por ejemplo, el LOL que lo, los tipos. Pueden jugar online, pero igual se juntan todos en un país a jugar un campeonato en el mundial <risa> Tienen que bajar a toda Corea <risa> entonces sí, pero son internacionales Vamos a ver. a ver si tienen algún competitivo Y también, ¿cuál va a ser el incentivo de, la, de los jugadores casuales también? Sí, pues? también que, de, de, de, de, <risa> Quizá no, voy a jugar, no, no queréis jugar competitivo, queréis jugar más casual con tu amigo, si va a tener también algún... Si va a tener algún... Si que queréis ya... jugar a la mayoría y a la menor con las cartas mito. También. <risa> y por último, y, y para ir cerrando, que ya hemos harto rato ya weando, aquí hablando. ¿Qué ventajas o qué beneficios o qué cosas malas podría traer el juego online al juego en físico? Eh, que la gente deje de ir a jugar a sus centros de. o que deje de comprar. La... los packs, pero igual no creo. <coughs> porque por ejemplo, las cartas Pokémon en el, en el online, la gente usa el, el juego online como para probar los mazos y después se arman los mazos en físico, ¿cachai? Si, si, cacho, si, cacho. Sí, y eso podría, eso podría ser un, un, una cosa que sea buena Pero yo, yo no creo sí. que deje que de, que la gente deje de, de ir a jugar a las tiendas Ahí también de, lo que conversamos ¿qué diferencia puede hacer el juego online con el juego en, en, en físico Porque Puede ser los premios pueden ser diferentes, las cosas pueden ser diferentes El incentivo puede ser diferente Etcétera. vamos que se puede, vamos que se puede que salga un juego bueno o no? o no? que sí, sea un juego excelente excelente excelente Qué y también calidad. creo que el juego online va a a estos juego en físico porque como, te, como que estamos diciendo antes el juego online va a tener restricciones que van a ser super claras sí. me la este <risa> te reventó, te reventó el pelícano. El, el, el pelícano, Exactamente, el pelícano con, con, con la chanchón <risa> para que cachen. ¡Oh, que Pero es que soy weón. Como estaba diciendo, el juego online va a traer todas esas cosas. Va decir, como lo que nos preguntamos ahora, oh, se puede hacer esto. El juego online te dice, no, no se puede hacer esto. O Entonces, sea, vamos a decir, no, es que lo que pasa es que en el juego online esa weá no pasa. <risa> no pasa. No, esa weá no pasa, esta no es legal, no es legal, ya Fuera bueno cabros, hasta aquí vamos a dejar este video, bueno, antes de terminar, queríamos dar las gracias por los censos de ustedes, lo dijimos el video pasado, Como al yo, Raúl? Sí, la otra vez me quedo dando vuelta, vengo participando en crear videos por esta weá. esta wea, me ¿Sí? ¿Sí? y me vengo a enterar el otro día que había una página de Facebook Ah, sí, en eh, la página de Facebook, los, eh, ahí busquen Rájima Vídeos pero, pero, pero, pero no, pero, pero, no no, eso, pero que no se usa Ah, sí, también me voy a votar nuestro social media manager Está medio, está por ahí <risa> Está, está perdido una está acción después de la última reunión de pauta, lo, lo perdimos Pero vamos a ver, vamos, vamos a ver ahí, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer con eso Y también... Hasta el otro día en nuestra reunión de pauta a ver si voy a hacer una cuenta de Twitter para postear shit. Yo creo que es más fácil. Shitposting. Lo shit posting. que seamos serios. Vamos, vamos a postear puramente. No vamos a usar esa weá. <risa> no vamos a usar nada de esa weá. <risa> ah, Aunque la bien. gente vaya, busque la wea, el canal poleado en, en Google, weón. Nadie la va a usar, weón. ¿Qué tengo que hacer, weón? No sé. No sé. Adiós. Tenéis que pegar que a, a, a... al chico, verdad? Creo que sí. Así que eso, boom. gracias por ser suscriptores. Creo que mucha, muchos youtubers De nada. Son, dicen, dicen esto mismo, pero la, la, la verdad es que nosotros no esperábamos nada del canal. No esperábamos este. Aunque solamente son 6 suscriptores, no esperábamos ni siquiera 5. <risa> <risa> y eso que somos cinco bueno, A ver, eso que yo? Somos... No, no, no, perdón. El sí. Martín, tú, yo, tu hermano, hermano. Esperamos cuatro, cuatro. No esperamos pero, más de cuatro. No lo esperamos, esperamos cuatro suscriptores. Pero era, somos, fuimos 100 hace como una semana y ahora vamos como los 110. Así que muchas gracias por, okay. por, por su apoyo. Eh, se vienen más videos, se vienen los videos de las colecciones legendarias porque compramos tres. Compramos tres. Ayer. Sí, Bolénica y la compré yo. Ragnar la compré de tú y mi hermano se compró la de y, ah, y yeah. lo vamos a obligar a, a, a que la con nosotros ese día, de lunes Por esfuerzo de producción y por Z Mart que se tiró un código de descuento, también compramos los packs de Petra y los, los, los logos de Volga. Que ahí hubo un comentario no, no, que, nos, es que, no, que nos pidió que que decir, no, se, pues, malentienda. Que no se malentienda. No es que no hayan dado un código los de Z Mart sino los códigos que. Sí, el código de, de Halloween. Sí. Sí, sí. Y ahí pudimos comprar eh, los dos packs para revisarlos y, y ver si son convenientes para empezar, si no empezar. Sí, también se Vamos video? a hacer un video de la beta también o no. Vamos sí, a hacer un video del juego online. Y por supuesto, si viene el videojuego, en total tenemos tres buenas con el juego. Tres, ¿cierto? Sí. sí. Bueno, ojalá que liberen para jugar con amigos, porque si no vamos a jugar con buen raros, pero vamos a jugar. De alguna forma. De alguna forma a jugar. Así que eso, muchas gracias, y quizás, quizás una de esas, mañana de domingo también tenemos otro video de otro kit que tenemos, el último kit que tenemos de, de, de Kemet Ahí para pa, pa, parecer un rock Así que eso, muchas gracias, seguimos, sí, si tenemos, todavía no tenemos, todavía tenemos kit de video, video de Kemet a tenéis fuerza Sí, tengo mucho video guardado. Eh, Rob, voy, a mostrar, voy a mostrar tu fondo de pantalla. Eh, no, no, ahora, no, no lo voy a mostrar Por ahora no lo voy a mostrar. No, no lo voy a No, no lo voy a costar. No, lo No, lo voy lo Quieres, es este el próximo semana, va a abrir estas cosas y espero, espero, poder editar todo rápidamente para grande que esperar hasta el domingo para andar cuidando ¿Cuándo voy a subir este mañana? Ahora, <ríe> ahora Oh shit Oh my god no Ya No la partida, No importa, saben que llegan ella sí. Oh, weón, te voy ganando Tranquilo, Chelo Así que, eh, Va a ganar esa tía Ya cabrón, nos vemos. Chao, chao. Que estén súper bien. Bye bye. Diva Héctor. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, bye. bye. Pico.